En Valparaíso muchas cosas suben los cerros, la gente, los ascensores y a veces la niebla. Cada persona que ha vivido en Valparaíso lo sabe. A veces una muralla de niebla se levanta sobre el mar y algunos minutos después conquista la ciudad y la envuelve de una espesa nube de finas partículas de agua. Pero, aparte de la poesía que tiene este fenómeno que ocurre en muy pocas partes del mundo, nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué en una ciudad tan abierta y expuesta al aire marino hay a veces una niebla que nunca se dispersa? La respuesta es más simple de lo que parece. La clave de este fenómeno se encuentra aquí, en la playa. Si casi nadie se baña en verano, es por culpa de la temperatura del agua. El agua del Pacífico en las costas chilenas es particularmente frío debido a los vientos dominantes que la recorren, del sur hacia el norte. En realidad es mucho más frío que el aire que lo sobresale. El aire siempre contiene agua. Eso es lo que llamamos humedad del aire pero la cantidad de vapor que puede llevar un volumen definido de aire depende de su temperatura mientras más caliente es más vapor puede llevar y si este volumen se enfría el agua vuelve al estado líquido en finas gotitas este fenómeno es la condensación y pasa delante de sus caras cada día de invierno cuando uno expira el aire caliente que sale de la boca se enfría y el agua se condensa, formando el humo o vaho que todos conocen. Para volver a la niebla, el aire caliente que hace su viaje hasta Valparaíso transporta mucha humedad y al llegar a la costa se enfría de un golpe por culpa del agua. El agua se condensa y forma esta niebla característica que es empujada hacia la ciudad hundiéndola en una bruma poética llamada niebla costanera o niebla de advección.